Vamos a otra información. El Ministerio Público investiga de oficio las transacciones, depósitos bancarios que realizó Medina, a Carlos Mesa y también a otras personas. Veamos. El Ministerio Público investiga de oficio la transacción de 30 mil dólares que realizó el exdirector de la FELCC, Gonzalo Medina, a Carlos Mesa por un departamento en La Paz. Por ello indicó que citaran a declarar a Carlos Mesa y a otras personas más por el registro de las transacciones. Estamos en la etapa investigativa, en la preliminar, en la que estamos detectando todas las transacciones irregulares y sospechosas que nos remitió la Asamblea Legislativa. En ese entendido, estamos analizando cada una de las transacciones. En ese entendido, eh, a medida de que vayamos recabando todos los indicios, vamos a ir convocando a más testigos. La defensa de Medina reconoció que la esposa de su defendido haya realizado el depósito a Carlos Mesa por un departamento. Sí ha prestado como, como testigo solamente ¿no? y manifestó toda la, la actividad netamente comercial que se hizo con el señor Mesa. No, él, te, él declaró como testigo porque él hizo el depósito de 30 mil dólares americanos y con eso fue lo que compraron el departamento en la ciudad de la paz no lo conoce la transacción la realizó la madre de su de su hijo y solamente le hizo de favor el depósito como un préstamo nada ¿no?